Hola, soy el doctor Jorge Caravantes, coordinador del Cabildo Salud, un Derecho. Quería contarte que hemos presentado a la Convención Constitucional una propuesta de norma para establecer el derecho a la salud en la nueva Constitución e instalar un sistema de salud universal, solidario, plurinacional, de calidad y que atienda a tiempo. Esta norma la encuentras en el sitio web plataforma.chileconvencion.cl donde puedes eh, ingresar, eh, buscas donde dice Iniciativa Popular de Norma, eh, pinchas ahí y eh, en el buscador coloca el número 9026. Ese te va a llevar a nuestra propuesta de norma. Eh, ahí eh, vas hacia abajo y buscas donde dice Ver Iniciativa y cuando te abre la página correspondiente, eh, colocas ahí eh, apoyar con un clic y eso te lleva a una página donde dice entrar al entrar entonces coloca los datos que te piden y una vez que ya los has colocado te pide confirmar que eso es tu apoyo llevamos ya más de 6.600 apoyos y tenemos que llegar a los 15.000 tu apoyo es fundamental así que te invito a hacerlo ahora mismo y a ayudar a otras personas que también lo hagan, especialmente si tú eres una persona joven que maneja bien todo el tema de Internet y todas las redes sociales. Un abrazo y esperemos la deliberación de entonces de esta propuesta en la Convención Constitucional. Un abrazo y que estés muy bien, que Chile tenga una mejor salud del futuro.